¡Muchachos, muchachas! Nos encontramos un nuevo video para mi canal Y en esta ocasión andamos en Kuget En la parte final, según yo <ríe> Ok, este video es muy especial Ya que según yo es demasiado largo y demasiado complicado Así que lo más probable que haga es de que lo divida en dos partes O sea, final 1 y final 2 O algo así <ríe> Ok, ok, me tocó contra la fichita que tiene patitis oh. No chicos, sus ojos están de patitis, tiene mi pana Pero bueno, salto y fichita Chicos, quiero hablarles de un problema que estaba pasando últimamente oh. No estoy teniendo muchas vistas ¿Y saben, qué es por... ¿Saben por qué es? Es muy simple, ya que algunos de los suscriptores, uh. la madre ya como quien dice, no tienen la campanita activada más que nada ya cual hace de que mis videos no sean recomendados Así que te recomiendo que prendas la campanita para que no te pierdas de ninguno de mis videos Pero bueno, y es eso más que nada Ok, vamos a seguir peleando contra la fichita Literal, no sé qué huevos hacen atrás, pero está fumando mi pana todo y no hace nada Ayuda pana, estoy en miniatura peleando contra tus fichas y no haces ni pincho pe Ayuda, ayuda, salto y fichita Aunque está más o menos fácil bueno, según yo, ya que son nueve jefes, si mal no me equivoco. Ahí está, ahora, pe, fichita. Lávate las manos, chicos. O si no... O si no moría por, por hepatitis. Moría por COVID. <risa> <Una de> dos. <risa> Más pegamos, cagón. Salto y y Ahora vamos a ver... Necesitamos un tres, chicos. Vamos a ver si la suerte está en mí. Uy, guau, wow, me mameo. <risa> me mamé de una, pe. Por fin, por fin tengo vida gratis. ¿no? Vamos, a vamos a ver con, con qué jefe nos toca. A ver, a ver. Carga, uy. Ahí está, ahí está. Uy, eso qué es esto... Bueno, no sé, pero sé que es un juego chino, eso sí ¿Qué juego? No sé, pero sé que es de China Ok, vamos a intentar matarlo ¿O por qué saca gansos de arriba? No, chicos ¡Ah, no! ¡Qué bueno! Ya acabó septiembre y sin FAPO Jeje, <ríe> madre Salte, salta al fichita Salte, salte <ríe> Salte, salte, salte Bueno, también me gustaría hablar acerca de que, pues Les agradezco mucho a ustedes, chicos De que se están suscribiendo y apoyando constantemente Voy a tratar de traer ya más contenido acerca de Minecraft Y más que nada quiero acabar ya el juego de una vez Para que pueda concentrarme 100% en él Ya que... En el capítulo pasado, no sé si vieron, pues literal no avancé, ah, no avancé casi nada, solamente tenía algunas cosas, pero jugué una hora más o dos más y literal estoy re avanzado. Así que por el próximo capítulo van a ver más que nada cómo he avanzado con mi casa, con los amigos y hay nuevos integrantes. Ok, lanzo mi ulti, salto y <risas> ulti peón, de una con Overwatch. Chicos, está chévere el nuevo modo que han me metido en Overwatch, tal vez lo traiga. Más fácil, más fácil, ¿o por qué lo pega? No, chicos... Machocidio, jeje, ta madre Luego bailando ahí como pendeja, no me entero luego me, luego me bajan otra vez el video No Ahora vamos a ver si la suerte anda en mí Ok, necesitamos un 3, mierda un 6 Ok, ¿este es el caballo o no? Si es el caballo, ¿no? Ay, weón, bueno, tengo miedo, ¿qué tal qué tal si es el caballo? Ok ¿Qué es eso, weón? Uy, ¿qué fue? <ríe> es caballo, pero bueno, es caballo de apuestas Todo Salto caballito! ¿Por qué ginetas abajo? Ok, cuidado con el cofre. ¡Regalo! ¡Uy, weón! ¿Viste, viste, viste? Me lanzó con todo ese pendejo. ¡Salte, uy, caballito! ¡Salte, salte, salte! ¿Qué tacas weón? ¡Salte! ¡La concha! No me <ríe> ¡No me banean, weón! Chico, ¡Puta madre, me da! No me entera, chicos. Perdón por la palabrota. Ok, vamos a... Ya estamos en una fácil, más que nada. Está fácil, fácil. ¡Adiós, caballito! Salte, caballito. Chicos, he visto que ha salido una 3090. Está re épico, weón. Está re buena su tarjeta gráfica. Chicos, donen MPS para que me compre. ¿Más fácil, weón? Bueno, no tan fácil, ¿eh? Me quedo tres vidas. Lo, que, lo único que no puedo creo que va a ser el los parries contra el King Dice. Porque es re difícil esta huevada. Así que con cuidado Ok, necesitamos un 3 sí o sí Un 3 y la hacemos Puta madre, me tocó un 7 Un 2, perdón <ríe> Un 7, weón. Oh, verdad ¿Por qué solamente hay este tres números? ¿No hay seis, No, ¿Por qué no, va? ¿por qué no va de abajo arriba? Me estafó, estafón. Uy, ¿qué es eso? No, chicos, stripper <ríe> Stripper, pa. Salte, uy ¿Qué hace? No, mira la... ¿Qué es eso, weón? ¿Son bolas son huevos? No Uy, uy, uy Ok, me acaba de fregar Me acaba de fregar bien feo He estado pensando también en ponerme otros. O, o sea, no sé si se acuerdan, pues tengo en sí la smoke bomb que en sí va a ser muy útil. O bueno, según yo. Ok, cuida, cuida, cuida, weón, no, no, la cagué, la cagué. Ayuda, ayuda, ayuda. Ah no, ok, un puedo. A ver si puedo pasar. Ayuda, weón, puta madre. Soy pro chicos. <risa> ya bueno, vamos a No me jodas, weón. Chicos, volví Por fin, ¿no? regresé en donde estaba. bueno, más o menos. Porque me freó bien, fe, ese weón. Pero bueno, vamos a intentar rematar al eso ¿no? Salto y King Dice. Come, guiña. Un tremendo pedófilo, ese Jeje. Ok. Hoy eso. Uy, no. Satán. <ríe> Satán en forma de bolita. Salto y Satán. A ver, vamos a ver, a ver. Uy, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, mi pana. Okay. Esos, esas cositas de ahí están que rebotan. Cuidado, cuidado. De hecho, no sé si lo voy a subir completo porque sé que es difícil, así que apóyeme, pez. Pues, que me demoré demasiado haciéndolo, así que así así de siempre, pez, pues, chicos. Ok, aguantamos acá nada más. Ay, estoy cuncha, no me enteran. <risa> estoy bien tóxico. Bueno, la otra vez que estábamos jugando Rocket League con los panas, con el Nightcrasher tóxico de mierda todo me dijo. No, chicos, me siento insultado. Algo de interesante también es de que en mi país ya han activado lo que es la. Ya re, o sea, ya han desactivado lo que es la cuarentena. O sea, como quien dice, los domingos había toque de queda y no podía salir. En cambio, ahora, ahora sí puedo salir. Han hab, hab, habilitado lo que son los viajes y todas esas cosas. Y en cierto caso está cool. Lo malo es de que quieren reactivar las clases presenciales. Lo cual en mi personal estoy muy en contra. Ok, esto es memoria, creo. Sí, cartitas. No, no chicos, soy malo en cartas. Uy, uy, monito. Ay, ah, que mono de MRD. <risa> Eh, ¿por qué? Más que nada, ya que literal, ¿o ¿oh, ¿qué fue? Hoy oh, tengo un nuevo amigo en Overwatch, qué chévere, chicos, Ana mi amiga Es muy malo porque literal, los jóvenes como yo, en mi caso, yo mismo me considero que no soy nada, no soy nada responsable, o bueno, literal Vamos a besar todo con las personas que andan por ahí, bueno, no con todas, la <ríe> no, madre Y me va a transmitir su COVID y todo, bueno, literal, no fue muy inteligente de su parte de mi presidente, fue muy idiota, literal no, Vizcarra, lo otra es Vizcarra, ¿qué hiciste? Estoy insultándolo, pero como ese video que vi lo traes, <risa> la madre. Vizcarra <risa> Ok, nos vencemos al monito. Creo que se le puede buggar al mono. He visto de que si lo pongo muy, muy hacia la izquierda, lo, lo hago mierda de uno. Salto y monites. Ok, chicos. Ok, ok, ok, aguantamos, aguantamos nada más ahí. ¡Salto y mono! Ok, aguantamos. Aguantamos, aguantamos, no sé si van a ver también esta parte, espero que sí, porque voy a intentar jugar ya al final Y más que nada, pues, sé que está difícil y tengo mucho miedo, no sé cuánto me voy a demorar en grabar y en editar Tengo solamente tres días, de hecho, algo muy interesante también es de que ya se viene el 31 Ah, ¿Qué voy a hacer por el 31? No sé, me gustaría salir más que nada, ¿a dónde? A la calle, ¿eh? no mentira, o tal vez salga con mis amigos, ya veo, pues, ok, aguantamos Chicos, ¿qué, qué chucha, weón Ah, no, ahí está, ahí está, ahí está. Me había traumado Uy, qué fue <ríe> ¿Qué fue, weón? ¿Qué fue? Oh, se bugueó el pendejo No, monito Monito El monito se bugueó, weón Que aguantamos Puta madre ¿No <ríe> pasa ni un segundo Ayuda, weón, ayuda Ayuda Ahí está Buen arde ese ulti, weón Re buenardo ese ulti, chaval. No, ya me cagó. Pucha madre, chicos. Y todavía estoy lagado. Lagadísimo, estoy. Puta madre, me sacó. Bueno, vuelvo, pues, chicos. Vuelvo.